El director del sector de alimentos y bebidas de la Cámara Nacional de la Industria de Transformación en Puebla, Carlos Sosa, advirtió que el precio de la canasta básica llegará a su punto más alto a mediados de 2023. Durante rueda de prensa, Sosa explicó que todo lo relacionado con la importación de granos y semillas se ha visto afectado por la guerra en Ucrania, lo que provocará que los precios se mantengan altos, aunque no se prevé que la escalada continúe. Sobre la carne de cerdo, res y pollo, apuntó que estos son los productos que han tenido una mayor alza en sus precios, sin haber posibilidad de que lleguen a normalizarse a pesar de los programas implementados por la federación. El empresario de la Cana expuso que para la parte de alimentos se espera que la inflación en Puebla se ubique entre 10 y 11%, porcentaje menor al del 2022 cuando llegó hasta los 17 puntos. A pesar de lo anterior, aseveró que el sector alimenticio es de los que han tenido un importante crecimiento en la entidad, llegando a superar al textil, por lo que se estima que en el transcurso de los próximos dos trimestres pueda recuperar los niveles con los que contaba antes de la pandemia del COVID-19.